Pepi, ¿qué haces? Entre más pronto mamá y Jenny se vayan a su retiro, más pronto comenzará nuestro fin de semana de libertad. Pensé que la abuela nos cuidaría. <risa> Musi. -sí! Mi abuela juega bingo todas las mañanas y ve telenovelas mexicanas todas las tardes. Podemos hacer lo que queramos siempre y cuando volvamos a casa a cenar. No me llames Musi. Oh Mus, hay un peine en mi bolso. Listo, diviértete. Adiós. Pepi, eres tan gentil, pero deberías estar haciendo tus maletas. Ya se lo dijiste, ay, díselo. Peperán Jenny y yo tuvimos una conversación y decidimos que al fin eres lo bastante grande para venir a nuestro retiro Eva diamante. Oh, todo un fin de semana de mujeres apoyando mujeres, celebrando nuestros talentos en el hogar, el trabajo y la comunidad. Suena genial, pero ¿qué creen? Ya estoy ocupada. Veré a Nicky y Milo en el queso y grasa en unas cuantas... Puedes ir al grasoso y ceboso la próxima semana. Además, es la oportunidad perfecta para un acercamiento madre e hija. ¿Y qué hay de la abuela? Juntas vamos a ver Corazón Salvaje. Tu abuela nunca me llevó a nada parecido, te lo aseguro. Oh, Pepi, te encantará. Mujeres de toda la zona de los Trinot compartiendo y tamborileando. Y este año he hecho mis ah, ejercicios de respiración y no seré alterada por esa vendedora ambulante de lencería barata Margot Lesandre. Bien. A vencer, hermanas. ¿Por qué el tío Jojo no pudo llevarnos al autobús? Peperán, linda. Tu tío Jojo, bueno, él no entiende muy bien. Y piensa que este retiro es un monto de tonterías Y es lo único en lo que yo, yo y yo estamos de acuerdo Salvo en lo hermosa que es Jenny ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira hacia el frente! Mujeres festejadas ah, Yo festejé a la mujer cada día de mi vida Al criar dos de ellas en una casa adorable Libre de cucarachas Que no tenía que colocar ningún banderín en el autobús escolar ¡Adiós! ¡Adiós, abuela! Ay, en mis días solo había un modo de deletrear ¡Mujeres! ¡Bienvenidas todas! Conforme salimos del estacionamiento, dejamos atrás los arreos asfixiantes de una sociedad patriarcal... ...dejamos atrás la esclavitud de la pantimedia y las cortadas del afeitado. ¿Podrían dejarme ir atrás? ¡Oh! ¡Oh! ¡Así que tomen la mano de la hermana de al lado! ¡Eso es! ¡Y aquí vamos! Oh, ¡Ya llegamos! ¿El Motel 3? ¿Aquí habían venido todo este tiempo? Oh, ¿no es maravilloso? ¡Maravilloso! ¡Es cierto! ¿Te afectó la contaminación? Mamá y tía Jenny hacen sus cosas mientras tú pasas el fin de semana en un hotel pidiendo servicio en la habitación. ¿Servicio en la habitación? Mentas en la almohada, limpieza, Bar cable Mitsuban. gratis... Salud Matzo, Evas Diamante, Jabaná, Centro de ná, Conferencias. La Bien, levanten sus tiendas. Vamos a reunirnos exactamente a las 0900 para orientación. No lleguen tarde. ¿Tiendas? ¿Por qué no podemos estar en una habitación y bajar a los seminarios? Eva Diamante se trata de mujeres uniéndose, haciendo a un lado la competencia y la envidia. Y las habitaciones son caras. ¡Oh! Esto me recuerda a los días en los cuerpos de paz. Jenny oh. Diggity, por cómo hablas, tus días en los cuerpos de paz deben haber sido hace 40 o 50 años. Oh. Vamos, Jenny. Quiero que nos tomen una fotografía con el cuerpo de Jane Fonda. ¡Oh! oh. André. Tus cejas se ven... ¡Fabulosas! Pero siempre has sido muy hábil con la podadora. Y dime, ¿cómo va tu vida de ama de casa? Debes sentirte bastante inútil ahora que Ned ya es mayor. ¡Adiós! ¿Y lo de hacer a un lado la competencia y la envidia? ¡Haz esto a un lado! ¡El cuerpo de Jane Paul! Little! ¿Nicky está aquí? Cuando le dije a Nicky que ya tenía edad para venir, compartimos una jarra de té Lab Sanshu y conversamos. Aunque reconoce los beneficios de la unión femenina, Nick siente que acentuar las diferencias entre hombres y mujeres solo ensanchará el abismo entre ellos. Ah, ¿Nicky está aquí? No, Linda. Tenía una cita con Stuart. Uh -huh. Ninguna de <gasps> tus amigas está aquí, así que resiste e intégrate y el fin de semana terminará pronto. Niña Bilson! ¡Ven aquí! ¡Eso es, señoras! ¡Tenemos entre nosotras a una primeriza! ¡Recíbanla! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Cálmense! Ella va a ayudarnos a liberarnos de cosas con la quema ceremonial de... ¡La faja! Ahora, este año la administración ha prohibido, y en mi opinión sin razón, los juegos internos. Pero no teman. Hemos ideado un modo de simular flamas con papel crepé, un ventilador y un poco de brillo. Muy bien, niña Pearson. Ven, haz los honores. ¡Rosy! ¡Fin! ¡Eso es! ¡Muy bien, niñas! ¡En círculo! Ay, ¿Qué pasó? ¿Rosy formó el equipo de béisbol? ¡Bien, mujercitas! ¡Vamos! ¡Es hora de dejar los pañuelos y dedicarnos a otros asuntos! ¡Eso es! ¡Muy bien! Antes, tendremos un debate furioso. ¿Qué es? ¿Es acertada su igualdad o dejamos que se avergüencen? Oh, claro, pensar, Estoy segura de que primero tratan las cosas aburridas, se pondrá mejor. ¿Verdad? Muy bien, escúchenme de pie, para el torneo de voleibol de Perdón Yo Olvido, Constructoras Contra Demoradoras. ¡Vamos! ¡Demonios! Ay. Siguiente, ¿los mandiles son una protección o una opresión? Y ahora Carlota Sneed hace la pregunta provocativa. ¿Y si la guerra civil hubiera sido peleada por Ulisa S. Grant y Roberta Ellie? ¡Oh! ¿Qué opinan? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Levántense, mujeres! ¡Al quemadrona Dios lo ayuda! ¿A desayunar? ¡Oh! ¡Ay! Bueno, actividades del día 2. Bien, debemos empezar con No mires bajo mi bata mientras subo la escalera de la justicia de Sandra Day O'Connors. ¡Oh! ¡Tallado de rosas en rábanos! Mamá, sé que esto te gusta, pero esto a mí no me interesa. No. No. Puedo caminar a casa, está a cuatro calles. Peperán, celebrar la hermandad es cosa de todas las mujeres. Solo inténtalo, Pepe. Quiero que aprendas lo lejos que hemos llegado y lo lejos que podemos ir. Muy bien, resistiré un día más, creo que no me matará. Oh sí, así se habla. No sabes lo afortunada que eres. En mis días, las mujeres no eran libres. Mi madre puso tantas expectativas en mí, siempre me estaba presionando para hacer cosas que no quería hacer. La mayoría del tiempo sentía que mi madre no estaba poniendo atención a mis metas ni a mis talentos. Y las cosas que me hizo aprender eran tan inútiles en el mundo real. Mi madre no entendía que yo era una generación diferente, con metas y oportunidades diferentes. ¿Lo ves, Pepi? Las mujeres han recorrido un largo camino. Denle a la mujer el voto. ¿Por qué nos encadenamos a un retrete? Peppi? es una caseta de votación. Esta representación del sufragio es simbólica de la opresión que aún enfrentamos. A las mujeres se les permitió votar en 1920. ¿En serio? ¡Saca esos bollos de la cocina y llévalos a la caseta de votación! ¡Eh! <risa> Pensar que hemos llegado tan lejos que en otros 200 años una mujer podría ser presidenta. Somos hermanas, hermanas, hermanas. Oh, hermano. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pearson tiene derecho a ser idealizando, oh, pasa la espátula. Quiero decir que por supuesto que una mujer puede ser presidenta. No en 200 años, sino ahora. Somos tan inteligentes y capaces como cualquier hombre. ¡Claro! Tal vez hay algunas personas afuera que no lo creen, pero todos sabemos que son estúpidos. Me gusta ser una niña y la verdad no entiendo por qué tanto alboroto. ¡Lo hicimos, hermanas! Como mujeres, nuestra meta siempre fue hacer las cosas mejores para la siguiente generación. Para hacer añicos el techo y la zapatilla de cristal de un golpe. ¿Cuál es ese techo? Ah. Oh. Nuestras hijas no necesitan ir a Eva Diamante porque hemos tenido éxito al hacerlas sentir que son iguales. No solo un fin de semana al año, sino todos los días. ¡Sí! ¡Sí! Oh. Tienes razón, los tiempos cambian. No tengo que fingir que me agrada solo porque eres mujer. Mm. Estoy tan orgullosa de que hayas dicho lo que piensas en la sesión de solidaridad de hermanas. ¡Ah! No puedo explicarte lo liberador que fue. Finalmente le dije a Margot Lesandre lo que pensaba. Hablaba con Peperán. ¡Oh! Y lamento haberte arrastrado a Eva Diamante. Está bien, mamá. En verdad no había pensado en esas cosas. Y la escultura en hielo fue muy divertida. ¿Tenemos una sierra? No. ¡Sí la tenemos! No tenemos ninguna sierra. Mercado de Bienvenido. Smiley. ...a mi pequeña Peppish Mepi ¿no la mujerizaron hasta la muerte? No es gracioso, <risa> abuela. Eva Diamante es importante para mamá y Jenny. Ay, ¿qué sabes tú de diversión? Tienes 12 años. Oye, los de 12 años somos el futuro. Para cuando tú tengas 100, yo podría ser presidenta. ¿Una mujer presidenta? Mm, es posible. Dos días enteros de mujeres compartiendo y cuidándose. No hay nada mejor que estar completamente sumergida en la feminidad. Vuelto a casa con mis hombres. Disfruté pasando el fin de semana contigo. Si quieres ir a ver a Milo y a Nicky, al que su engordador puedes ir. Ahora que recuerdo, hay una película de Rosie en el centro comercial. ¿Quieres ir? El abuelo me recogerá en cuatro horas. Lo esperaré aquí sola. Aunque sé que no me traerá ni una flor. Abuela, ¿por qué no vienes? Tienen de esos bombones que te gustan. Nunca me cansaré de esa. ¡Ay! Tiene un enorme talento. ¿Qué sabe esa niña de talento? ¡Lidia es la que tenía talento! Podía ser una excelente imitación de una vaca marina que te juro que habrías querido liberarla como a Willy. ¡Eso es talento!